Ya está en comunicación telefónica, ¿viste? Ya. ya, ya, ya, ya, ya, ya. Se todo. Ya está ahí con sí. nosotros bueno. Marta Mamanique. Nos trae. ¿Qué nos trae? Como siempre, bajamos ahí. Ah, bueno. La columna de buenas energías. Es verdad. De ponerle un freno a todo esto que está pasando y también empezar a tomarse las cosas de otra forma. Si Entonces, nos hace ¿por mal ¿por la no? salud, pues. no. Ah, Dios Dale. mío. Marta, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Naomi. Buen día, Carlitos. ¿Cómo está? ¿Cómo está toda la audiencia de lb 7 Acá, muy bien. Empezando este nuevo día con mucha, mucha energía, como tiene que ser así. Agradecidos a la vida, al universo, por estar acá presente. Y bueno, esto lo hacemos para y por ustedes, ¿sí? Eh, y hoy, ¿Qué, ¿qué opinan de esto? Porque... A veces nos intoxicamos con tanto medicamento. Mm. sí me duele la cabeza y ya me voy por eh, a tomar esto. O me encuentro con alguien y le comento, ay, sabes que hoy sí no me siento bien y no, tómate esto y así mm. va del boca en boca y decir, bueno, toma esto, esto, esto, esto, pero pasa? O sea, eso nos va intoxicando con el tiempo y, y vamos generando en nuestro cuerpo diversas en vez de, o sea, curamos algo y nos provocamos otras enfermedades, pero bueno, hoy tenemos que volver, a empezar a volver a lo natural y hoy vamos a hablar de algo que es mágico, ¿sí? Las propiedades del ajo oh, así ya. como lo escuchan, simple y sencillo, el ajo como el mi ajo abuelo veces... como mi abuelo, que Dios lo tenga en la gloria eh, sí. él, él usaba ajo para todo. Yo dije, ¿por qué comes tanto ajo? Y me enseñó o sea, a comer tomate con ajo. Todo era con ajo y de la salud andaba bárbaro. Y hoy es muy difícil comer ajo porque en casa te reclaman mm. y dicen, ¡pareces un dragón, Dios! ¡Claro! <risa> claro, o sea, por ahí le tenemos como un cierto recelo al ajo porque decimos, sí. uy, después tengo que salir, después tengo que ir a una reunión, ir al trabajo y bueno, y todo apesta a olor a ajo, ¿no? Pero las propiedades, si uno se, se pone a ver, las propiedades que tiene el ajo son impresionantes, son increíbles. Y hoy les voy a contar algo de esto, como eh, a veces no tenemos en cuenta esto, como le dije anteriormente, los medicamentos estaban todos basados en la naturaleza, en las hierbas, plantas, eh, todo, todo. Y, y bueno siempre la base de los medicamentos fue esto lo natural ahora hoy en día bueno ya son químicos y todo esto que se va agregando pero tenemos que volver a eso a lo natural y hablemos como les dije del ajo que tiene tiene vitaminas eh, sobre todo tiene vitamina A beta caroteno es eh, tiene retinol es bueno impresionante para la piel para el cabello para las uñas, vieron cuando se, no no pueden crecer las uñas, se quiebran, todo esto, bueno, es bueno para todo esto. Después tiene vitamina B1, B2, B12, eh, sirve para el sistema nervioso, eh, ¿qué más? La, a veces las, las personas que tienen diabetes sufren mucho de dolor de piernas, ¿por qué? Porque... Eh, decimos, ay, me duele esta articulación, me duele esto Bueno, el ajo, consumir ajo Sí, pero el ajo debe ser consumido crudo Nada de... Por ahí sí, nos podemos hacer una sopita de ajo Pero tiene más propiedades consumiéndolo así, en crudo ¿sí? Yo les eh... recomiendo, si pueden, bien bien chiquitito, con tomate es, es espectacular, es espectacular, es un manjar Claro, sí, sí por supuesto. Usted lo sigue consumiendo, ¿verdad? Hasta el día no, de hoy no o de... no lo dejan no por ahí. Dejan, no me dejan en casa, no me dejan en casa. Pues soy, soy muy besuquero, entonces no. Entonces no me dejan. Bueno, entonces la idea es que consuman los dos, así ya no hay ningún problema. No, sí mi mujer odia, odia, odia el, el, el ajo. Sí, pero yo creo no, pero que tiene, tiene, un, con... tiene una parte de vampira, entonces cuando ve el ajo sale corriendo. Tiene una cosa, una cosa así. No, no, los vampiros le tienen miedo al ajo. <risa> Carlitos, pero va a tener que empezar a ver el lado positivo. Vamos, bueno. vamos, lo positivo, por ¿sí? Por favor, por favor. No, ni, ni, eh, sí, sí, porque si no, no sé, no sé cuánto va a dormir ahí en la casa usted, ¿no? No, pero el ajo, pero... como decís vos, es, tiene propiedades tremendas, así que a prestar atención a lo que dice Marta porque es muy bueno. Sí, sí. Bueno, como les decía, Contiene vitamina C, que también es un anticoagulante, mejor que la aspirina. O sea, con eso con eso decimos todo, es bueno para la hipertensión, eh, o gente que por ahí tiene problemas de circulación. Evita los infartos, atención a eso. Podemos evitar un, un infarto consumiendo simplemente ajo. Disminuye el colesterol, ¿sí? Eh, también mantiene más saludable la sangre El ajo destruye las bacterias sí. del intestino O sea, muchas veces, no sé si ustedes escucharon eh, Por lo menos mi abuela lo hacía así Escucharon que alguien se intoxica o algo Y lo primero que hacían era darle leche con ajo Es verdad, sí O no sé si, si sí, por sí, ahí sí, sí. la gente quizás del otro lado dice oh, no. Ah, sí, pero eso es verdad es cierto, pero uno renegaba de chico. De decir, sí, sí, ver, la lucha con abuela, usaba la abuela, lo usaba la, la, la abuela. Es más, es tan bueno el ajo que mata a los vampiros. Yo, a ese nivel. <risa> bueno, pero es un antiparasitario muy, muy bueno. Eh, y, y lo importante es que no barre con la flora intestinal. Por ahí, si tomamos ciertos antibióticos, bueno, la flora intestinal son las bacterias buenas, ¿sí? Y si tomamos muchos medicamentos, antibióticos, todo eso va barriendo con con todo, ¿sí? Entonces el ajo no, no hace eso y por eso es, es mejor, digamos, consumir ajo. Eh, también que evita que las bacterias se reproduzcan, ¿sí? Esto es también muy bueno para esto. Y se puede, bueno, me, me preguntó si por ahí se puede consumir así, digamos cocinarlo Se sí. puede, sí, hacer una sopa de ajo como para no tener tanto ese olor que, que por ahí no nos produce esto ¿eh? de no consumirlo Pero las propiedades mayores la tiene el ajo en crudo, ¿sí? sí. Bueno, dijimos que, ¿cómo Pero... tenemos que hacer para consumirlo? Sí. Bueno, me estaba olvidando algo que A es ver. muy bueno para el acné no sé si ya lo dije. No, no, no, no es eh, muy bueno eso. Muy bueno para el acné. Por ahí hay gente que por ahí se compra el jabón, la crema, todo esto, y no, y sigue, sí, y sigue, sí, no, no hay forma de sacar el acné. Bueno, el consumir ajo es muy bueno para el acné. También es muy protector, digamos, para para la zona de los pulmones, eh, evita el asma, cuando tenemos esas... esas gente, digamos, de la familia que por ahí sufre mucho de asma, es bueno también darle que consuman ajo. Eh, lubrica los huesos. ¿Por qué? Porque es como esto, esto va generar... Sería como el, el aceite que lubrica las bisagras que para que funcionen bien y, bueno, ahí por ahí se produce el dolor cuando ya no tenemos el líquido sinovial, ¿sí? Uh -huh. Para lo, las bronquitis, para el reumatismo, eh, pacientes con ansiedad también pueden consumir ajo. ¿Pero el ajo cómo debe ser? Debe ser, eh, no hay que masticar directamente el ajo, o sea, yo no puedo pelar un ajo y, y ponerme así como un chique, como masticarlo, digamos, ¿por qué? No, Porque tremendo, no. con su viejo la dentadura, claro. ahí, claro. o sea, es tan fuerte que puedo hacer daño a mis dientes, Mira. ¿sí? Entonces, siempre lo tengo que consumir con algún alimento, es decir, con pan, con tomate, como usted dijo... Uh -huh. Eh, o simplemente tragarlo, directamente como si fuera una pastilla, así, un comprimido, digamos, lo, tragarlo con agua, ¿sí? No, no masticar directamente a, a los dientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque me, me voy a hacer daño. Eh, es bueno para los parásitos intestinales, lo que estábamos hablando recién, que, que antes las abuelas lo daban mucho para, para esto, y... Bueno, también se puede, decir sí, se lo puede consumir así, hervido, pero no tiene tantos o quizás al más, digamos, más plazo para para ver los resultados, ¿sí? O sea, cuando yo empiezo a consumir ajo en crudo, bueno, ahí sí, sí, sí, empiezo a ver, mejora totalmente mi salud, ¿sí? Y eso lo van a probar porque, como por ahí nos, nuestros seres queridos, siempre, siempre, en el caso de mi abuela también, consumía ajo todos los días un ajo en ayuna era ella y, y bueno tenía una salud impecable así que vamos probando con esto cómo se debe consumir solamente un diente de ajo por día no más de eso sí no es que yo me voy a consumir a la mañana eh, a la tarde a la noche no mamá no, no. un solo diente de ajo por día, okay. así como dijimos con algún alimento no directamente a los dientes también puedo puedo hacer eh, un aceite, sí, voy a colocar un litro de aceite preferentemente de oliva sí. ah. y a eso le voy a poner eh, siete dientes de ajo y lo voy a dejar de tres a siete días para que para que suelte las propiedades no lo saco lo dejo a los ajos ahí adentro y voy a consumir dos cucharaditas por día, sí, dos, dos cucharadas, perdón, sí, en adultos, puede ser, ahí sí, una a la mañana y otra a la noche, o si no, una por día, y si es para niños, tendría que ser cucharaditas, no es cucharadas, sino cucharaditas, ejemplo, si es un niño que por ahí tiene problemas de bronquio, eh, todo esto, entonces, cucharadita debe ser, no, no cucharadas, las operas no, ¿sí? vamos bajando la, las cantidades pero Así que esto es mágico Bien. Y Carlitos, a ver si lo dejan a usted con sí. tener el Hay un con... hotel para los niños, para un amiguito Rodri, Rodrigo Rodriguito, Que siempre tiene problemas de, de asma eh, vos, vos sabés que Bien. es muy bueno el ajo para el asma ¿eh? Para la parte respiratoria es muy bueno también Así que esa, sí, esa, sí. Va a esa receta también Ahora, toda esta receta que nos diste, Marta ¿Va a estar también en tu Facebook, no? Sí, sí, bueno, en lo correcto. pueden buscar en la página Sí, buenas energías con Marta Mamani O directamente se comunican conmigo en Instagram Como Marta Mamani crece me buscan Y bueno, el teléfono ya lo ya lo di No sé si lo repito o no Pero ahí ahí sí se pueden comunicar directamente en la página Bien, lo bien que es, Sí, me, me estoy olvidando de algo muy muy importante que es después de consumir ajo para no tener ese olor, digamos, el aliento así sí. a que muchas veces no nos gusta eh, se puede consumir perejil masticar un poquito de perejil y eso vale totalmente esto bien, bien, o bien. sea es como que vamos sacando eso eso sería bueno para usted Carlitos que haga porque así puede consumir con tomate el ajo sí, ¿sí? perfecto gracias. Y después un poquito de perejil Y al que no le gusta, ajo es A, broma, a joderse broma. y aguantarse Claro <risa> hombre Y para cerrar Marta Que te mandamos un beso grande por estar con nosotros Antes de cerrar, también es muy bueno para los, los bebés Ajo Ajo ajo ay, ay, ya es? ¿Es una, una, Era una me pavada No, no, no. es, es, es no. una pavada mía Vayan a Buenas Energías Con Marta Mamani en Facebook y van a encontrar la receta y todos los detalles Marta, te mandamos un beso gigante Muchas gracias, igualmente a ustedes y a toda la audiencia de LV7, que tengan un excelente día y a consumir ajo. Exactamente. Ajo.